Vamos a colocar ahora los números en las páginas. Según nuestro modelo, los números están ubicados en aquellas que están con la modulación a dos columnas. Y eh, siempre en la parte en el, sobre el margen, digamos, derecho. Eh, perdón, externo. Eh, para eso, y como es un elemento común a, a varias páginas, lo vamos a hacer desde la página maestra, editando las páginas maestras. Recuerden que eh, esta maqueta tiene 8 páginas nomás, pero podríamos estar eh, trabajando sobre, o mejor dicho, con una maqueta con un número mayor de, de páginas y sería muy trabajoso colocar el número de páginas uno por uno. Entonces, eh, lo vamos a hacer justamente por ese motivo desde Página Maestra. Vamos a ir a Editar, Páginas Maestras, y vamos a comenzar por nuestra Página Maestra dos columnas derecha. Vamos a hacer un zoom en el lugar donde tiene que ir ubicado el número y con la herramienta texto, cuadro de texto, vamos a dibujar un pequeño, eh, estoy en la capa correspondiente, sí, un pequeño rectangulito, cuadradito. Vamos a hacer doble clic dentro de la caja para que aparezca el cursor y ahí sí nos vamos a ir a insertar, carácter, número de página. Aparece un numeral eh, que está bien. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el estilo. Recuerden que eh, hemos ya configurado el estilo de numeración, estilo de carácter numeración. Vamos a ir a la ventana propiedades, texto, estilo de carácter, numeración. Bien. Como yo quiero que esto se alinee a, a la línea base, para la redundancia... Eh, voy al a interlineado exacto, le voy a pedir alinear a rejilla base y le voy a dar una alineación eh, del texto a la derecha. Bien, perfecto. Tenemos que hacer lo mismo en nuestra otra página maestra izquierda. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Me quedado muy grande. Tenemos que hacer doble clic insertar carácter número de página y ahora nos queda aplicar y hacer lo mismo que recién aplicar el estilo numeración vamos a alinear bueno en este caso ya está a la derecha interlineado alinear la rejilla base perfecto cerramos la ventana editar páginas maestras recién ahí vamos a salir y ahí volvemos a nuestro documento y fíjense voy a hacer un zoom para que se pueda ver si queremos observar cómo va quedando nuestra maqueta sin todos los recuadros o cómo se a la vista final, tenemos que ir a ver, modo de vista preliminar, y ahí nos muestra cómo va quedando. Evidentemente los módulos nosotros los hemos puesto visibles, pero podríamos sacarlos y ahí iría quedando nuestra maqueta final.